Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo el nuevo tutorial que me habían estado pidiendo acerca de cómo capturar la pantalla de Bling eh, Para que vean que sí leo sus comentarios, o sea que sí los pueden dejar en la descripción de, de, de cada tutorial y yo leo los comentarios Es más, a algunos les respondo y hasta los saludo y todo Porque no me gusta dejarlos así en visto Pero por lo general a veces mucho comentario y no alcanzo a responderlos a todos bueno entonces eh, ya lo hicimos en netflix, se lo, les dije que le iba, a hacer para los, lo, le iba a hacer un video para netflix dejé cumplido, me lo pidieron para celular, lo he hecho ya para celular y ahora me pidieron para que hiciera uno para Blink, vamos a hacerlo para Blink y también va a funcionar la ayuda de dios entonces vamos a iniciar, eh, lo único que van a hacer es, es el truquito que les voy a mostrar eh, ahora, a continuación, entonces, como ustedes pueden ver en este momento, todo lo que yo hago, ustedes lo, lo pueden tan, eh, observar también por lo que estoy capturando la pantalla con Filmora, ¿cierto? Mírenlo aquí en ejecución. En caso de que ustedes no quieran capturar con Filmora, solo presionen la tecla Windows+, ¿eh? y pueden capturar lo que vamos a hacer con la, con el, con, con el, la captura ahora que viene por defecto en Windows 10 dan clic en, en Iniciar grabación, luego dan clic en el centro del video para reproducirlo para que se les quite el cuadro y quede solo la capturadora aquí también lo pueden hacer con Action, con cualquiera les va a funcionar y lo otro que esto este este método no lo usen solo con Bling, lo pueden usar con otras plataformas de películas y series entonces es un truco que me, eh, eh, gracias a Dios lo, eh, lo pude descubrir y entonces se lo estoy revelando a ustedes no olviden de compartir el contenido en sus redes sociales también, si, si, si les funciona, ¿no? Eh, y de suscribirse con, y activar la campanita. Entonces, vamos a, a, a, a iniciar. Yo lo que hice fue, eh, perdonen la lentitud de mi internet, es una portería Pago 30 mil y me dan solo 5. Pero ah, eso, así es en mi país. Eh, lo, eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, Ah, yo me, me, me, me he inscrito para, eh, por un periodo de 7 días gratuito, lo hice solo para crearles el tutorial y entonces por ello ingreso a través del, del link que tengo aquí. Porque cuando trato de iniciar sesión me sale con un poco de cosas, entonces no me, me demoro mucho. Entonces para no extenderles el video simplemente voy a dar clic aquí, vamos a cerrar esto. Entonces, en este instante, lo que va a pasar es que cuando yo grabe la película, wow, me asusté, pensé que iba a pedirme contraseña. Si doy clic en esta, Sergio, vamos a esperar que cargue, a reproducir este. Hasta el momento, ustedes van a, ven en la pantalla, ¿cierto? Vamos a reproducir aquí. pueden ver se les ve la pantalla oscura cierto no no no ven nada entonces eso es debido a que no hemos hecho el truquito entonces para ello para solucionar este inconveniente vamos a hacer un truquito y es el siguiente eh, por lo general todos tienen aquí los accesos directos de lo que es google chrome y, y e, el, bueno los motores de búsqueda que ustedes cierto en mi caso yo siempre hablo, hablo todo con google chrome pero no tengo el acceso directo aquí no me gusta entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a buscar el acceso directo donde lo tengo lo tengo a, aquí tengo google chrome voy a decirle que me mande las, eh, que me, me ubique el acceso directo voy a darle clic en abrir ubicación de archivo y aquí también acceso directo es lo mismo que ustedes tener aquí tenerlo aquí en el escritorio entonces lo que van a hacer es seleccionarlo así como está aquí no así como está aquí darle clic derecho propiedades compatibilidad compatibilidad y aquí van a palomear esta opción. Eh, perdón, perdón, es la de arriba, me lo estaba equivocando. Van a, a, a palomear esta opción. En caso de que no les funcione con esta opción así, escogen una hasta de acá, pero les va a funcionar con la primera. Eh, entonces, vamos a darle clic en Aplicar, Aceptar. Vamos a cerrar aquí. Bueno, en este caso ya quedó habilitado para capturar en cualquier plataforma la pantalla, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a iniciar. Vamos a abrir ahora otra vez en google chrome ah, lo otro que les quería decir es que una vez cierren el motor de búsqueda se les va a restablecer tal cual como lo teníamos antes ya que eh, gracias a Dios este método no, pues no nos perjudica en nada, entonces no se preocupen por ello entonces vamos a abrir el enlace nuevamente como les mostré ahora vamos a abrirlo aquí Como les digo, perdonen la porquería de internet que tengo. Yo sé que algunos se van a, discutir, a, a disgustar y, y, y quizás me insulten, pero no es cosa mía, se me sale las manos el internet. Entonces vamos a ingresar a la página. Como les digo, mi internet es una porquería. Entonces, a veces se me ve borrosa la película, o sea que cuando ahora que reproduzca esta y, la vea, y veamos el fondo esta vez no crean que la película está en mala resolución, es mi internet entonces ahora sí vamos a poder ver el fondo van a poder ver lo que se está reproduciendo debido a que ya hicimos el truquito ese truquito lo pueden hacer todas las veces que quieran entonces vamos a ampliar, vamos a ampliar la pantalla hasta el momento todo va bien vamos a poner el sonido y vamos a dejar que se reproduzca y ahora van a ver que se va a mover el fondo normal y ustedes lo van a poder ver porque la captura ahora eh, se le habilitó eh, eh, que, que pueda tomar el contenido que se está reproduciendo miren que ahí se está reproduciendo pero se ve muy borroso por la velocidad en internet entonces miren que se reproduce normal y ustedes pueden ver, pueden capturar la pantalla miren que en este momento como estoy capturando ustedes pueden ver y ahora anteriormente cuando les mostré no se veía nada, pero con el truquito ya se ve, ¿cierto? Ya la pantalla no se ve en negro. No puedo reproducir mucho la, el contenido porque ustedes saben que en YouTube establece un límite de, de tiempo, de segundos para reproducir un contenido así ajeno. Entonces eso ha sido todo por hoy y no olviden de compartir el contenido, de suscribirse, y activar la campanita y si, Y como pueden ver yo sí si leo los mensajes que ustedes me dejan y esto es producto, prueba de que si lo leí y miren que le estoy creando el tutorial, el cual nos ha funcionado a todos entonces me pueden dejar en la descripción del tutorial sus comentarios pidiéndome otro tutorial si así lo desean y si está a mi alcance los estaré subiendo en breve entonces no olviden compartir el contenido que esto le ayuda al canal y no olviden que este canal eh, nos sirve a todos entonces chao y hasta la próxima